Es la gestión de la pandemia del SARS-CoV-2 en la Unidad de Cuidados Intensivos y les presentaré dos casos clínicos eh, atípicos. La presentación no existe, conflicto de interés y empiezo pues con el índice, un poco la línea de la presentación, un poco la introducción de la pandemia, la gestión que hemos tenido en nuestra unidad, tratamiento, pinceladas del de tratamiento específico, eh, caso clínico 1 y 2. Entonces, bueno, como todos sabemos, el coronavirus vino a finales del 2019, un grupo de pacientes eh, en la ciudad de Wuhan, China, y gracias a su mecanismo de transmisión, desde entonces pues, rápidamente se propagó a nivel mundial, eh, condicionando esto a una pandemia. La principal eh, mortalidad de estos pacientes es sobre todo la neumonía que causa, distrés respiratorio agudo. Eh, nosotros realizamos algunos estudios durante eh, este tiempo eh, y un poco sobre todo la, eh, desde el punto de vista administrativo. En nuestra UCI habitualmente se cuenta con 11 camas, 14 ventiladores y tres de ellos eh, son monitores portátiles también. Tenemos 7 médicos intensivistas para un ratio de atención de 1,5 por médico. Y el porcentaje de ocupación eh, habitualmente es entre el 60 y 80%. Durante la pandemia se abrió 11 camas adicionales, una UCI extendida, para un total de 22 camas funcionales. Esto es una imagen que refleja un poco cómo se estuvo durante la pandemia. Muchas veces eh, tuvimos que optar por más aparatos que pacientes, si ven ahí casi no se puede ver, pero esto no es lo habitual, pero sí en alguna ocasión llegó sí, bueno, a estos es extremos. Entonces se adoptó una plantilla de nueve médicos intensivistas, siete de los que mencioné anteriormente, y dos a residentes de último año, R4 y R5. Eh, se modificó el horario de atención, habían guardias eh, adicionales, se recibió apoyo médico también por parte del servicio de anestesiología, en este caso dos especialistas y un neumólogo. El ratio de cama médico para los intensivistas pasó a ser de 2,4 y el personal de enfermería también abrió su plantilla para un ratio de cada paciente enfermera de 2 a 1. En total se ingresaron 47 pacientes, de los cuales el 89 fue por neumonía bilateral por COVID-19. El pico de ingresados ocurrió el 1 de abril, de 20 pacientes ese día, para un rendimiento máximo de 181% de su capacidad. El porcentaje de ocupación, estos datos se recogieron en estos solo tres meses aparte todos los que hemos tenido adicionalmente a partir de mayo del año pasado y fue en esta proporción el índice de rotación de camas fue de 1,1. Entonces, algunos de los datos que se pudieron recoger eh, en estos tres meses eh, del total de pacientes, eh, 81% eran hombres, la, la edad media fue del 60 y, de 65 años, eh, caso particular que en Zamora, donde yo vivo en Castilla y León, la población es bastante envejecida. Eh, la escala de gravedad como el SOFA al ingreso era del 6, el Apache de 14, la estancia media de estos pacientes era de a 15 días. El 97 de estos pacientes recibió ventilación mecánica invasiva durante aproximadamente 14 días. Eh, en el 92% de los casos se diagnosticó de un síndrome de distrés respiratorio eh, agudo por las escalas de, de Berlín y la indicación de terapia pronó se dio en torno al 73% de estos pacientes. También se presentó eh, fracaso multiorgánico en el 38% de estos pacientes, eh, y el 35% tuvo neumonía asociada a ventilación mecánica. La mortalidad eh, intra fue del 52%, muy alto, y la tasa de reingresos fue del 10%. Estos son datos de la primera ola eh, en los primeros tres meses de la pandemia. Entonces voy a tocar un poco los tratamientos antivíricos, eh, bueno, tratamiento específico realmente de lo que hacemos y lo que, y lo que hicimos al principio. Eh, al inicio de la pandemia se utilizaron como par parte del tratamiento estándar varios medicamentos con potencial acción antivírica. Actualmente no se recomienda ni el uso de cloroquina, ni el opinovirritonavir, que es el caleta, eh, la citromicina, ni otros antivirales. El único que realmente está probado, por lo menos aquí en España, es el rendecibir. Sin embargo, tiene unas eh, indicaciones muy específicas en pacientes más jóvenes, eh, en fases iniciales de la, de la enfermedad. Por lo tanto, estos pacientes, eh, y, y por tanto en, en la UCI, no los solemos eh, administrar. En cuanto al tratamiento corticoideo, nosotros eh, seguimos sobre todo la línea de investigación del DEXA, eh, RDS con el, los estudios eh, del Recovery Group y recomienda el tratamiento corticoideo en una enfermedad grave o crítica, pero en las fases de enfermedad leve no lo recomiendan. El fármaco que, que más se ha estudiado es la dexametasona, aunque hay diferencia entre las dosis y los tiempos de para utilizar esta, eh, este fármaco. Por ejemplo, en nuestro caso en nuestro hospital. En la plata de medicina interna, en la fase inicial ponen los bolos de 44 miligramos y nosotros al recibir al paciente bajamos las dosis y usamos dosis de recovery que son en torno a 7,2 eh, o 6 miligramos. Este es el estudio para que lo puedan eh, revisar, que está en New England publicado en el, eh, este año, en febrero. En el tratamiento in, inmunomodulador, <coughs> ya todos hemos oído del tocilizumab, el tosimilusuar, como sabemos, es, una, es un fármaco eh, contra la IL6, contra la interleucina 6. Y en los pacientes que no se puede eh, dar este fármaco o porque tiene interleucina 6 baja, eh, se han aprobado o por lo menos se han considerado otros tratamientos como el anakinra, que es un anti-interleucina 1, y el paricitinil. Esta es una tabla sacada de la Sociedad Española de Anestesiología, Hay que pone un poco las pautas y eh, en, qué, en qué situaciones se pueden eh, administrar. En cuanto a la, al tratamiento sobre la profilaxis antitrombótica y la anticobulación, eh, nosotros también nos seguimos por la sociedad, por las recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Mostasia. De esta manera, consideramos que todo paciente COVID que ingresa a la UCI es un potencial eh, riesgo para subir un evento eh, tromboembólico. Nosotros adoptamos tromopofilaxis a dosis intermedias, que es a un miligramo kilo de peso, de enoxaparina en este caso, y, y todos nuestros pacientes son considerados siempre como posibles eh, factores de riesgo. Y el trataporte, el soporte nutricional es muy importante en estos pacientes. Estos pacientes, recordar que se eh, llevan mucho tiempo con ventilación mecánica, tienen mucha sedación. Eh, requieren de miorelajantes, todo esto debilita, ah, sobre todo el estado nutricional, la, las fibras musculares, eh, hemos visto pacientes que están totalmente depletadas, así que el tratamiento nutricional también es muy importante y hay guías de la ESPEN y la DASPEN también, americana, que recomiendan ciertas eh, actuaciones sobre este tratamiento. Entonces, en conclusión sobre esta primera parte, el aumento realmente de, de, los, recu de los recursos eh, materiales y humano también fue necesario para la atención de los pacientes críticos. Eh, en nuestra unidad se duplicó eh, nuestra unidad de 11 camas a 22 y también una ocupación máxima de 181%. Eh, fue escaso el recurso humano, la demanda era altísima y sin embargo tuvimos unos... Eh, Resultados, digamos, eh, en la primera ola similar a otras series reportadas, aunque la mortalidad en la primera ola fue por encima de 35 o 40%. A continuación, presento algunos plazos clínicos que son muy llamativos y entre medias intentar explicar un poco algunos de los procedimientos que solemos hacer o estamos habituados a hacer en, en la unidad de cuidados intensivos. El primer caso se trata de un paciente varón de 55 años, sin antecedentes de interés, salvo la apnea del sueño, y no tiene un tratamiento habitualmente, es independiente para las actividades de la vida diaria. Y el peso, que no lo he puesto ahí, pero sí pesaba en torno a 125 kilos. Yo sé que es el tema de libras en Guatemala, pero bueno, ya se podrán imaginar, pesaba mucho el paciente. Este paciente ingresa en medicina interna el 23 de octubre, cuando lleva más o menos una historia de cinco días de evolución con fiebre, mal estado general también asociados síntomas gastrointestinales con diarrea. Eh, estando en la planta, recibe tratamiento con tocilizumab en este caso y tres bolos de dexametasona. Y a pesar de eso, empieza con mala evolución clínico-radiológica. Se le pone la oxigenoterapia nasal de alto flujo, que ha sido bastante eh, importante en esta pandemia. Sin embargo, a pesar de, de este tratamiento instaurado, eh, el paciente continúa fracasando. En resumen, son 42 días de ingreso. A su llegada, cuando llega a nuestra unidad, eh, ya tenía todo el tratamiento óptimo, no invasivo. Y dado que continuaba con un aumento de trabajo respiratorio y de saturación, se decide intubación de forma programada y conexión a ventilación mecánica. Tuvo un primer periodo de ventilación mecánica del 30 de octubre al 5 de noviembre, más o menos siete días. Recibe en este momento, dos ocasiones, maniobras de reclutamiento alveolar, que es en posición de cubito prono para la cual también tenemos algunos criterios, algunas indicaciones, y realmente las contraindicaciones son pocas y no todas son del todo absolutas. Sobre todo nos guiamos siempre por las recomendaciones de los últimos grupos de la DSNEP. Y bueno, por ejemplo, la relación PAO2-FIO2, que es la mejor conocida como la PAFI por debajo de 150, que es un distrés grave, con FIO2 arriba de 0,6 y pip altas, encima de 5 presiones altas en el respirador, una hipoxemia refractaria, no existen, que no existan contraindicaciones para, para hacer la maniobra y un inicio precoz durante mínimo 16 horas. Nosotros intentamos por temas de, de tiempo dejarlos un poco más. Estas son dos, de las, bueno, son dos eh, videos de las maniobras del de cubito prono. En el de la izquierda, si pueden ver, se está supinando un paciente, es decir, volverlo a poner boca arriba. Y en el de la derecha se está eh, empezando a, a hacer la maniobra del decúbito prono. Lo que nosotros solemos hacer es poner tres almohadas por encima de los pacientes, cubrirlos por completo, siempre el que, el que lidera la maniobra es el que está en el tubo traquial Al hacer la envoltura, digamos, eh, y una vez dirigido por el, por, por el que está en el tubo, se decide lateralizar del todo hacia la cama y voltearlo de forma... Eh, sincronizada para que no haya ninguna complicación en nosotros creo que en toda la pandemia hemos tenido una extubación eh, accidental y bueno me parece bastante eh, baja la verdad si dan cuenta ahí, ahí se está volteando al paciente y una vez estando en la, en la esquina de la cama dan la orden y ya lo podemos voltear, lo importante es monitorizar inmediatamente al paciente y volver a conectar todos los monitores Entonces, siguiendo con el caso clínico, el caso clínico eh, continúa que el séptimo día se decide extubar por buena progresión, sin embargo, fracasa por mala mecánica respiratoria y tiene mucha debilidad muscular, se vuelve a realizar otra intubación, esta vez con un tubo un poco más grande, un tubo, tubo el número 9, ya que en la intubación previa algo de fuga tenía en el, en el ventilador. En el segundo episodio, nuevamente se realizan eh, dos terapias prono, una mejoría progresiva, no tanto como la primera, eh, y una segunda extubación programada también a los 17 días de ingreso. Sin embargo, continúa progresando eh, de forma tórpida, por así decirlo, se mantiene con el alto flujo nuevamente, ya había estado extubado la segunda vez, y empieza a fracasar nuevamente por fatiga muscular. Eh, después de dos extubaciones fallidas, se decide al 19 día de ingreso realizar una tracostomía. Eh, quirúrgica por parte del servicio de torrino Estas, las arqueostomías las solemos hacer nosotros en la, en la unidad de cuidados intensivos, las hacemos de forma percutánea pero las características de este paciente no lo permitían, son pacientes cuello cortos, obesos, que, que realmente eran mucha dificultad quirúrgica. Y bueno, a partir del día 18 inicia nuevamente con deterioro eh, a nivel respiratorio, con pafis por, por debajo de 70, con hipoxemia refractaria, e hipercarnia sostenida, que esto es muy importante. A este punto llegamos y básicamente nos quedamos sin, sin más con qué tratar a nuestro paciente. Si nos vamos al algoritmo de la net en este momento ya estamos incluso considerando eh, valorar a este paciente para eh, una terapia extracorpórea, ya, lo que se conoce como la ECMO. Eh, la ECMO su... Contraindicaciones e indicaciones bastante específicas. Eh, en, nuestra, en nuestro servicio, en nuestro hospital, no tenemos ECMO. Son hospitales de referencia eh, aledaños a los que podemos referir a los pacientes y ellos también tienen sus criterios de inclusión para estos pacientes. Eh, no hay mucho equipo, pero que, eh, se intenta como que escoger cada, cada paciente. En este caso, nuestro paciente ya tenía más de 10 días de ventilación mecánica. Eh, es verdad que era menor de, de 65 años pero muchas de las características de este paciente no permitían eh, ser candidato para esta terapia y se nos fue negado. Entonces nos teníamos que buscar básicamente la vida. Nosotros teníamos un equipo que ahora se los voy a enseñar en, en otro video. Eh, lo decidimos conectar a una extracción a esta corpórea de CO2, que es mejor conocido como el ECOR2. Eh, tuvo un buen resultado inicial, logrando disminuir significativamente los niveles de CO2. Eh, tras 24 horas también tienen la, la complicación de que estos filtros, como cualquier filtro de hemodiálisis se puede coagular. No lo decidimos volver a, a poner debido a que el problema inicial de este paciente o principal era la hipoxemia refractaria y este equipo no oxigena. Siguiendo con el caso, este paciente continúa con una inestabilidad hemodinámica, requiere de transfusión de sangre, aportes de, de fluidos eh, más altos, más activos, en este caso no de la adrenalina y ya eh, un poco a la desesperada empezamos a poner corticoides que no está en ningún estudio eh, a 27 miligramos. Kilo. Bueno, este es, el, este es el equipo que nosotros tenemos en la unidad. Este es un equipo normal de hemodiafiltración eh, benomenosa continua. También tiene otras terapias, eh, ultrafiltración lenta, el SCUF. Bueno, esto lo que nosotros hacemos es poner un filtro normal de diálisis y en línea, en esta parte de aquí posterior, van a ver otro filtro que es el extractor de CO2. ¿Para qué sirve este, eh, este extractor de CO2? Este es una fase inicial, es donde está mejor recomendado. Porque nos permite hacer una ventilación mecánica ultraprotectora. Si nosotros ventilamos a los pacientes eh, en un inicio que tienen presiones altas en el respirador, según los criterios del distrés respiratorio agudo, deberíamos de ventilar a los pacientes con un volumen tidal en torno a 4 a 6 eh, mililitros por kilo. Este paciente 120 kilos pues no podíamos eh, optar por tanto, por tanto volumen. Si yo le pongo menos volumen en el respirador, para los que probablemente no, lo, no estén acostumbrados o no estén habituados a usar ventiladores, si yo bajo un volumen tidal en un respirador, eso condiciona a que el paciente va a empezar a retener carbónico. Si yo le subo la frecuencia, esto me ayuda a, a lavar ese carbónico. Muchas veces no somos capaces de de sincronizar el volumen con una buena frecuencia. Para eso necesitamos estos aparatos, que es un paso intermedio entre el ECMO y la ventilación mecánica, para poder conseguir esos resultados. Este, como ya les digo, no era el paciente ideal, pero bueno, aún así se aplicó porque no teníamos mucho más opción. Bueno, esto es un esquema, básicamente, de la importancia de la, hiperca de la hipercarnia, este es un tratamiento escalonado de la Air 10 Net. Eh, cuando tenemos eh, un diste respiratorio con Pafis por debajo de, de 200, lo que empezamos a hacer es iniciar con una ventilación mecánica protectora. Si a pesar de esto no mejora, intentamos eh, mejorar esta mecánica ventilatoria a través de PIP y volumen eh, tidal, o volumen minuto en este caso, que sea mayor para tener bu un buen resultado. Si a pesar de esto seguimos teniendo... Eh, PAFIS por debajo de 200, empezamos a hacer reclutamiento eh, escalonado, en este caso sería con PIP. Si con esto no mejora, vamos ya a la terapia prono y si de último paso no mejora, pues vamos a la ECMO. Es un tratamiento escalonado y también depende de la severidad. Si desde un inicio tenemos pacientes que no responden a las medidas iniciales, Directamente puede ser candidatos para EGNO. Este, el, el aparato que les acabo de enseñar previamente, no está aprobado realmente porque es realmente, relativamente nuevo, pero fisiológicamente sí que nos permitiría hacer una ventilación mecánica protectora. ¿Por qué es la importancia de la hipercapnia Pues miren, la, la hipercapnia por ejemplo, a nivel cerebral produce vasodilatación, pero pulmonar, vasoconstricción pulmonar, aumentando la presión eh, propiamente pulmonar. En, a nivel cardíaco aumenta la poscarga del ventrículo derecho. ¿Esto qué condiciona? Que si yo aumento las presiones, me va a ocasionar un cor pulmonale en el distrito respiratorio, produciéndome también arritmias por aumento de la poscarga y esto aumenta la mortalidad. Entonces es importante, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de una ecocardiografía. En la imagen A es una apical cuatro cámaras donde vemos dilatación de las cavidades derechas, sobre todo la aurícula derecha, que estos son datos o signos de hipertensión pulmonar. En este caso tenemos un paraestenal eje corto donde vemos un desplazamiento del septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que esto no debería ser, eh, no tendría que estar aplanado, debería ser en forma ovalada. Y esto lo que nos traduce es una sobrecarga de presiones del ventrículo derecho que estos son causas del de distrés y lo que causa eh, patofisiológicamente a nivel pulmonar. Conceptos rápidamente, conceptos técnicos y fundamentos de, de la, de la ECOR-2. Esto es más simple que la ECMO, es poner un catéter muy parecida, complejidad a, a una diálisis convencional, se necesita un catéter más... Eh, más gordo, por así decirlo, de French en torno a 14, por lo menos, porque vamos a necesitar flujos en torno a 350 mililitros por hora. Este es un estudio que, está, que se está llevando a cabo, que es el Supernova, en cuanto eh, por parte de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva, y bueno, es lo que dicen, no está todavía aprobado, pero se puede beneficiar de algunos, algunos pacientes de estos procedimientos. Este paciente finalmente, eh, al quitarle la, el, el filtro, continúa con mala evolución. Todavía se decide eh, hacer ya uh, finalmente dos, dos eh, terapias prono más eh, y de repente el paciente empieza a evolucionar eh, favorablemente, empieza con un winning bastante lento para una sedación de ras menos 3. El paciente empieza a despertar progresivamente, ya le había ayudado a la traqueostomía que esto nos ayuda siempre a avanzar con los pacientes y de hecho le llegamos a poner el alto flujo, que como saben, el alto flujo tiene las cánulas nasales y un adaptador para las traqueostomías que nosotros lo solemos usar mucho para, sobre todo, para fluidificar y humidificar las, las vías aéreas. Se logra decanular eh, sin complicaciones y se va de alta en buenas condiciones o por lo menos condiciones bastante aceptables. Eh, dentro de las complicaciones tuvo una bacteriemia por un enterococo fecalis, eh, tuvo mucha antidioterapia, eh, nutricionalmente estaba muy depletado, pero bueno, el paciente se fue y hoy por hoy ya está caminando. Y bueno, ya para terminar, este caso es un poco más corto. Es un paciente de 67 años, eh, antecedentes personales diabético, eh, con un síndrome linfoproliferativo, un síndrome de Addison y fumador. Este paciente es de la primera ola y se van a dar cuenta la diferencia del tratamiento. Por COVID. Bueno, por Tenemos algunas preguntas que nos ha hecho el público, eh, no Hola. sé, es... ¿me escucha doctor? Yo la escucho muy bien, ¿Me, ¿me oyen ahí? Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, bueno, una de las preguntas por Sergi Campos es ¿cuáles son los retos más grandes que han enfrentado los intensivistas durante la pandemia de COVID-19? A ver, la verdad es que esta la leí justo cuando estaba viendo la, eh, la, la charla y es bastante amplia porque, sobre todo, mayor, el mayor reto es eh, lidiar con la frustración que nos puede generar. Sobre todo, eh, yo lo que he notado más es que debido a la demanda o la cantidad de pacientes que, que se han tratado en el último año, uno no es capaz de dedicarle el suficiente tiempo a cada paciente y eso realmente frustra mucho porque es verdad que uno casi que llega a las guardias eh, a hacer lo que se pueda, a, a apagar fuegos, y realmente eso es lo que más nos condiciona. Aparte la frustración de ver a estos pacientes que al principio empiezan a mejorar, luego se estancan y son pacientes que duran en AUSI por lo menos, como lo vieron en el estudio, torno a 15 días el que mejor va. Y hemos tenido hasta, el, digamos, en nuestro servicio fue hasta 85 días el, el que más tuvimos ingresado. Entonces, mucha frustración. Eso es el, uno de los retos de estar nosotros psicológicamente eh, bien eh, adaptados, digamos, y bueno, entre otras cosas, que hay mucha dificultad también. Muchas gracias, doctor. Y creo que sí ha sido un reto para todos. Eh, ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de la ivermectina para COVID-19? A ver, la ivermectina desde el año pasado se empezó a sonar mucho, como, como muchos otros medicamentos, como la hidroxicloroquina, como la citromicina, eh, y realmente los estudios, o los por lo menos los que yo he tenido un poco de acceso, son estudios in vitro. Eh, las dosis que se deberían de usar para ser efectivo son básicamente eh, por 300. Entonces, eh, en pacientes creo que todavía no hay estudios, eh, y por lo menos nosotros aquí en, en España en ningún momento llegamos a, a, a usar la, la ivermectina, usamos otros medicamentos, inmunomoduladores, pero ivermectina como tal nosotros ni la recomendamos ni tampoco eh, estamos mucho a favor de, del uso de ellos. Muchas gracias doctor. Eh, ¿Qué medidas diferentes han tomado o van a tomar con esta segunda ola? Bueno, nosotros ya vamos por la quinta y si sí, es verdad que, que, que nosotros hemos cambiado en cada una de ellas, eh, intentando coger siempre las mejores eh, versiones, digamos, de cada, de cada una, retomando las experiencias y el tratamiento, la verdad es que poco, poco se ha avanzado. Hemos eh, cambiado también, sobre todo, modalidades de ventilación mecánica que muchas veces en estos pacientes al intentar despertarlos todavía necesitaban mucho soporte de oxígeno y, y hemos ido mejorando en, en sobre todo los tiempos y ahora mismo se ha notado, de hecho, hoy por hoy tenemos eh, también la UCI llena y el 50% de ellos eh, están vacunados. Eh, la vacuna, la vacunación, que eso ya es un tema para otra eh, conferencia, eh, nos ayuda a que la gravedad de la enfermedad sea más leve. Entonces, claro, nosotros eso nos da eh, margen, digamos, para para todas las terapias que, que solemos poner en la, en la Unidad de Cuidados Intensivos. Muchas gracias, doctor. Y esta pregunta es un poco más personal. A ver. ¿Cómo ha logrado usted mantenerse al día con toda la información nueva y cambiante del COVID? A ver, eso es, eh, eso es necesario. Eso nosotros, eh, a pesar de que estamos mmm, cansados, digamos, de, de, de toda la situación, como todos muchos, eh, es nuestra obligación estar siempre al día eh, tenemos un comité de científico en el hospital en el cual se re, nos reunimos eh, con cierta periodicidad y es importante estar al día nosotros todos los jueves por ejemplo nos juntamos eh, en la biblioteca antes de empezar la sesión con compañeros de farmacia, de otros departamentos eh, con medicina interna con el servicio de infectología eh, con todos y que cada uno va aportando lo que ha ido revisando entonces eso nos da mucha retroalimentación. Es muy difícil porque hoy en día hay muchísimos estudios. Hay que saber escoger qué estudios leer porque si no uno pierde el tiempo. Así que eso es complicado también, estar, estar al día con todo esto porque no todo es COVID. A nosotros nos siguen cae, eh, llegando pacientes con pancreatitis agudas, con eh, infartos, con shock cardiogénicos, etcétera O sea, no todo es COVID y es difícil pues, estar al día no solo de una cosa, sino que de, de todo un poco. Muchísimas gracias, doctor. Hay muchas más preguntas que yo le haré llegar y tal vez usted nos puede ir contestando poco a poco sí, por todo, sus distintas como... redes sociales, pero muchísimas gracias por el tiempo, por su trabajo y por su conferencia. Yo creo que todos nos llevamos pues un poquito de toda la información que, que está cambiando, como bien lo preguntaron. Y muchas gracias, que al principio de la, de la presentación no pude agradecer porque se me grabó mal. La verdad es que muchas gracias a la organización, a todos ustedes por, por, in, por estar presentes y por atender a la, a la charla y a todos los organizadores de este evento que espero que hayan más. Así que para mí es un honor volver a aportar un poco de granito de arena al alma mater.